Vamos a ir verificando el audio también, ¿no? Vamos a ir verificando el audio de un día, de una tarde como la de hoy. Es una tarde es de sol. sol. Una tarde para nosotros muy especial porque estamos acá en Bele que es como nuestra casa, es el lugar donde nos sentimos. También es una tarde muy especial porque vinimos acompañados por mi hermano, Álvaro. Y todos acá, en, en nuestra familia... En nuestra familia somos todos de Vélez porque mi hermano nos hizo a todos de Vélez. En esta ocasión va a jugar Vélez con Villamalcon y los convocados son Augusto Montero, Andy Antonioni, Antonini, Manu Arregui, Pedro Guaglia, Guaglionone, Juan Terías, Tomás Viele, Franco Cortaza Brian Gabriel. El Buvin Torre, Paleta, Brian Mandrino, Facu Ferreira, Agustín Cáceres, Joel Alberio, dirigidos por el DT Emiliano Memos Cochera. Y es un agrado muy grande estar acá en Vélez Arfield para nosotros ahora de Urlingham. Y hablando en idioma de Fórmula 1, estábamos preguntando: ¿y cómo está en la tabla Vélez? Vélez está primero. Viene Fórmula 1, dicen la parrilla, está arriba de la parrilla, está solo, hay Vélez. Viene, viene de ganarle 7 a 0 y Tuzaingó. Viene de ganarle 7 a 0 al Verde. Al Verde. Al Verde y Tuzangó. Y nosotros el año pasado dijimos que este año íbamos a pasear, íbamos a dar vueltas, íbamos a ver más futsal, íbamos a hacer otras cosas. Y esta tarde ya no nos podíamos contener. Y dijimos, vamos a ver a Vélez. Acá lo tienen en la práctica. Ahí estamos, Así que eso es, lo, eso es lo que lo que tenemos. Están después. entrando en calor, están viendo ahí los árbitros el tema del si está bien el arco, si no le falta nada. Y volvimos al. acá. Volvimos al piso Al multifunción 2 Volvimos al multifunción 2 Cambiaron, allá está el tablero electrónico Un tablero electrónico que no conocíamos Muy lindo, muy coqueto este, Llegamos y nos encontramos con el, con el presidente de la subcomisión De, sí. el, de Vélez Futsal. El presidente de Vélez Futsal. El Turo Con el Turo La verdad, han sido todos Todos saludos, abrazos, alegría Bueno ...es mutuo, es mutuo... ...así que como decimos siempre... ...así que a vos te gusta ver futsal... ...así que decís siempre... ...nos recibió ver bien ver toda futsal. la comisión... Sí, ...la comisión sí. de Vélez Futsal... ...nos decían, era hora que vuelvan... Era ...los extrañábamos... De... Claro. ...se van a poner en el mismo lugar de siempre... ...lo tenemos reservado, sí. así que bueno... ...la verdad que es una alegría total... ...y para nosotros en serio... ...Vení con mi hermano, que siempre le hemos contado... ...de estas cosas... Y que hemos venido y visitado él a Malfitani porque él nos trajo... Lionel. Lionel. Lionel, tu, el Turu Lionel. El Turo Lionel. Exactamente. Eh, quiero ver los anuncios esos que te mandaron hoy. Así es, Y hoy estuvimos Lo a la ahora, tarde... A la hora, eh, a la sí, sí. Bueno. Hoy estuvimos a la tarde dando vueltas también por Urlingan, por los clubes. ...y viendo un poco el fútbol infantil... ...y ahí tuvimos la suerte... ...lo encontramos al ministro de Desarrollo pasar, Social... Sí, pasar, sí. ...a Juan Zabaleta con quien tuvimos una entrevista... ...y entonces también este, nosotros queríamos recordar algunas cosas... ...el refuerzo del ingreso por única vez... ...habló para trabajadoras y trabajadores de 18 mil pesos... ...para personas jubiladas de 12 mil... ...una medida para cuidar ingresos... de ...más de 13 millones de personas... ...eso y tantas cosas... Hablamos con Juan Zabaleta hoy en Hurlingham. Los monotributistas y las trabajadoras de casa particulares y las y los trabajadores informales lo reciben en dos cuotas quienes perciben hasta dos salarios mínimos vital y móvil, entre tantas otras cosas. En el club, como siempre, ahí en Urquiza, nos, reciben, nos recibieron de primera mucha gente viendo el fútbol infantil y un saludo grande para Marcelo Rodríguez el presidente de la liga de fútbol infantil de Urlinga. Estuvimos, estuvimos con Chanchín de Santa Leonor ¿Con tan, con estuvimos estuvimos, San estuvimos, Leonor. estuvimos con con Dávila eh, de Vita con De Vita de, Vita. de a, Nuevo Arroyito ¿cómo andan? Eh, no, no te no, preocupes que, tenemos que yo me quedo en el no, no hay problema no, no, o sea, ¿qué levantamos? Hace, hace como siete años que transmitimos acá hemos venido y estamos acostumbrados a los pelotazos, no hay problema no hay drama, es muy liviano no, no, pero es muy liviano esto no, no le hace nada gracias, eh ¿estás maquillado? Hijo? claro, los jueces los jueces se quejan porque no les avisamos le tendríamos que haber avisado, qué mal que estuvimos. Que se tienen, y que se tienen que maquillar, viejo, sí, para sí. salir en la, en la tele. Ya hay gente que está prendida de mucha suerte, muchas gracias a los que nos siguen. a las Mucha que nos suerte siguen. o muchas gracias. Las dos está cosas. nervioso. También, ¿Estás estoy, nervioso. Estoy feliz. ¿Estás nervioso vos? ¿Nervioso? ¿O qué onda? ¿Qué le va a hacer? Vamos a ver, a Vélez ver, hace tanto, se abrazan todos. Vamos a ver cómo juega Vélez ahora Que hace un rato que no lo vemos Que ha hecho cambios importantes En toda su estructura de juego Vélez viene de ganar dos partidos Si hoy pierde no venimos no más No venimos más, <risa> si son ustedes A ver eh, Dame el papel a ver. Dame el papel Porque hay jugadores que yo Toma todo tuyo Arranca Arrancó Vélez, Vélez quitando la pelota, la baja el 8 con está Juan, el interno. Juan Juan se la toca a ver, Juan con Manu Manu allá Manu la tiene ahí está, Manu la tiene, vamos y a poquito, después está Tomás allá el de la punta es Tomás con el número 6, acá Pedro con el número 4, el que la, el que la busca acá el primero Bien. lateral vamos de vuelta entonces estamos con Juan, acá que es el número 8 se la va a tocar al 4, no. Al 16. Al 16 que es Manu Manu Arrey. De vuelta con Manu, que mira desde atrás. Lo agarran, para nosotros es falta, pero el juez no opina eso. ¿Quién auspicia este partido? Este partido lo auspiciamos nosotros mismos. <risas> La hora de Urben Deportes a través del streaming de Facebook. Oh, lo estás viendo, lo estás disfrutando y estás viendo Vélez Arfil con Villa Malcolm. Están jugando por la división D, de, de la, la, la tercera fecha de la Asociación del Fútbol Argentino. Y saca a Villa Malcolm que juega hacia atrás. Intenta jugarlo, aprieta Vélez, no lo deja salir, no lo deja salir, lo obliga a patear y a dividir la pelota. Lindo partido de la división D de Futsal AfA. recién arranca Vélez cero, Villamalcon cero. Está jugando Vélez, lo está apretando, no lo deja salir. La pelota está rodando. Lo más fácil, claramente, lo más fácil para el juez, cobrar falta de Vélez, sale la visita. Si no, los nombres tienen que Así yo puedo ver. Juan, Juan el 4. Pedro el 4. Pedro es el número 4. Que sale a apretar. Lo obliga a tirar un pelotazo. Eso es dividir la pelota. La, la recupera Vélez. Manu con Pedro. Se viene Vélez. Pedro por el segundo palo. Uh. Es que se tiró por el segundo palo. Esto más. Y qué lindo que es ver a Vélez, qué lindo que es transmitir a Vélez desde la hora de hoy a través del streaming de Facebook. Ahí está el arquero de Villa Malcom que sale de atrás y Vélez ya lo sale a apretar y lo obliga a dividir, lo obliga el pelotazo, intentan abrir, pero de vuelta le cortan el juego en la mitad de la cancha, no lo dejan seguir y lo apretan, y lo apretan. Siga, siga, siga, muy bien. Hasta ahí llegó la visita, hasta la mitad de la cancha. El número 6, ¿quién es? Tomás Tomás Tomás con la pelota Tomás se la va a tocar a Pedro Seguramente Tomás no Pedro. La toca con Manu Manu es el que regula desde atrás La recibe de frente el 8 Va Juan, de vuelta Juan con... Juan con Manu Manu la... Uy, Lo corta justo que el 4 venía Profundizando en una carrera Que iba hacia el arco Ahí sale de vuelta Nos con encontramos Manu. con Ferlini Que era el 5 de Tapiales Ahora juega en Vélez Está el Bubi en Torre Está el Bubi Boy. Vamos a ver si lo vemos algún rato, pero qué lindo que es estar acá. Eh. ¿Viste? ¿Viste? Yo te dije, estoy con mi hermano diciéndole, esto es otra cosa, es mucha velocidad. Es como si fuera a jugar el básquet, pero con los pies. Muy rápido, muy inteligente, tenés que ser. Mano con Pedro, Pedro, de vuelta con Juan, Juan se la va a tirar a Pedro. A mano, mano de vuelta con Juan, Juan se la tira, no. Muchas gracias al millón de personas que nos está viendo. A ver, ¿quién la tiene, Fede? El 6. El 6. Tomás. Pero yo ya me acordé de los nombres. No. El 8 es Juan. El. Mirá. No puede ser, pa, no puede ser que no te acuerdes de los nombres de los jugadores y ya arrancamos. ¿Ya arrancamos? Pero me divierte, es que es una mezcla de sensaciones, de querer cumplir, de estar contento. nada pero así, así no podemos transmitir, vámonos. Nah, no, dale, que me quedo? El 4, a ver, la tiene el 4, se la pasa al 16. Ahí está, pero, pero transmite con los números, nah, el 4 nah, se la toca el 16, el 16 se la devuelve al 4, acá el golazo del 8. Dale, a ver, a ver, a ver, a ver mi 8 lo hace, Mira, mira, mira. Muy bien, Vélez le corta toda la jugada, a ver el 8 que levanta, una jugada en medio, pica la Manu, pelota, se define. Manu con Pedro, Pedro ah, de vuelta con Manu. La pelota que se va, al lateral, acá, en la juego, cámara para buen Villamalco. Juego, buen juego de Vélez. Van cuatro minutos de juego. ¿eh? A los cinco arrancamos. <ríe> A los cinco arrancamos, hay que poner un poco más de... mira <ríe> Y todo. Mirá quién está, mirá quién está en la cancha. Mi el amigo, Bubi. mi amigo. El ¡Ah, Bubi mi amigo! Torre. A mira, Sigan mira mira mira, mira, mira, mira, mira, mira, mirá, mira, mirá, mira, mira, mirá. Empieza a pasar. Mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, ah. <ríe> mirá. Brian, Brian, el. Brian, el dos. Muy bien, sigue apretando, sigue apretando. No lo deje, obliga a venir. Brian Franco, Franco el 11 Ahí va Paleta, Máximo Bravo Es que el pelotazo... Maxi, Maxi Bravo Y Facu Ferreira Muy bien, saca hacia afuera con la cabeza Maxi, Maxi Bravo y Facu Ferreira ya son de la casa El 11 el, el once once Franco Franco, te Franco te la sacó recién de cabeza, perfecto La pelota ya tenía proyección hacia el área de Vélez y él saltó y con el parietal izquierdo oh, la manda sobre el lado derecho. Está ¿Qué bien. tal? Qué grande ball, dice Carlos Alberto Bre, dice que grande ball. hay que apretar, hay que apretar Vélez. Ese es el negocio. Se viene Vélez, se viene Vélez. Ese es el negocio, hay que apretar. Sos local lo obliga a salir hacia atrás y lo va a obligar el pelotazo. Apretaba a Brian, ¿eh? A ver si le llega a Brian el 2. No. Ah... Ahí está el Bubi. Está el, el Bubi, bubi que, bubi que bubi pelea en ay, mitad ay, de cancha. cancha la pelota, lo aprieta, lo aprieta, lo corre de atrás. Muy bien. Y de frente, sale con la pelota. Uy, se mataron. Qué partido. Bueno, tenemos... Viste que es lindo, muy dinámico el futsal. Estoy con mi hermano, Bueno, y estamos alegría, acá con sí. colegas de Villamalcon. Ahí, Ahí está. Lo podemos ver. En YouTube, Villamalcon en YouTube. ¿no? Villamalcon en YouTube es la otra opción que tienen para poder disfrutar de este partido para todos los amigos de Villamalcon. El, el técnico se llama Scochera Escochera, ¿no? Emiliano. Emiliano Escochera, el técnico de Vélez, Tira. vaso, Salva a Vélez, eh. Salimos con Augusto. Augusto es el, el, el arquero. El arquero de el, Vélez. El, el, el, el, el. ¿Cómo era? Es sí, él. el arquero. Mira, yo no hostia, quiero decir mira, nada. El Bubi, déjame que yo me concentre bueno, porque quiero bueno. aprenderlos. Después jugamos. Mirá, lo tira. Uh, y se cayó. resbaló, se resbaló. Maxi Bravo. Maxi Bravo. El amigo Maxi Bravo. Brian, el 2. Brian, el 2, el Bubi Bubi, 9. Brian. Y allá lo tenemos Franco ¿Está bien? A ver, ¿cómo Franco, Franco atrás, vamos de vuelta Franco atrás, Brian Maxi Bravo Augusto con la pelota Augusto con la pelota Al el... Budi Empujó, empujó Empujó Franco es, es falta, tiro libre para Villa Y el partido, si vos te preguntabas, van cero por cero Y falta un pedazo, 14 minutos, oh, 51 oh, oh, okay. segundos, tremendo. Me, eh. encanta, me encanta ver a Bubi con la remera de Vélez. A mí también. <risa> Solamente ver a Bubi con la remera de Vélez a nosotros nos da una emoción muy, muy, muy grande. Gran jugador. Sí, bueno, emocionó, ya, ya los nombres son... ya lo sabes, dale. ¿Quién está en el arco? Augusto. Augusto. ¿Quién es, quién es, quién es el 9? Ay. Bubi. <risa> Maxi Bravo allá. Maxi, Maxi. Franco, el que está al lado del, del, del, del arquero Franco. Mirá, el Bubi la pega, aguanta la pelota, se la vuelve a tirar para atrás. Limpia y abre la cancha muy bien Vélez. Mirá mirá, mira, mira, mira, mira, ahí está. está, le queda. ¡Oh! ¡Le queda de ¡No, la... no, no! Y casi no, no, no, se el bala el Bubi, me pegó, no, me Impresionante. No, es un tipo picante. El Bubi es un tipo picante cerca del área, mamá, tienes que tener 400 ojos porque el Bubi la va a llevar a la red, sin problema sale, Villamalco por abajo de vuelta, lo marca, lo aprieta, el juez sigue de cerca cada, cada jugada, abre hacia atrás... Sale de vuelta a Vélez, lo obliga al pelotazo, no la puede bajar y la pelota se va afuera. ¿Qué la estoy? ¿Me, me trañaste? Y es Alfonso. ¿Eh? El arquero se llama Alfonso. No, Augusto. No, Augusto. Yo, lo, yo lo bautizo. Si no me pones el papel abierto. ¿Quién entró con el 4? Pedro. Ya, ya, ya tenés que. Augusto, Pedro, Pedro tiene la pelota. Vamos Pedro, que la pega, la recupera. Seis. Tomás. Ya lleva. Manu. Manu. Juega, juega con dos, mirá, es fácil, juega con dos cuartetos y no te sí, los cambia Y juega con dos cuartetos y no te los cambia Entonces ahora tiene con el 4 a Pedro ese que el, el partido Claro, con el 8 a Juan Manu con el 16 Y acá era número 6, Tomás Tomás Ahí va a patear Tomás, mira Mirá ¡Uh! Con el pie uh, la sacó El arquero de Villa, Michael ya saca, tiende, el pie, tiende su pie izquierdo ese, con la buena punta, jugada. con la punta del pie izquierdo salva la caída de su arco. Y bueno, así que a vos te gusta el futsal así que sí, sí, a mí me encanta el futsal yo no veo otra cosa, no, no, eso es lo que me gusta bueno, ¿y por dónde lo vas a ver? por la hora de Urlingan Deportes a través del streaming de Facebook Sabes que este año y este año vamos a estar por todos lados dando vueltas y paseando mañana otra vez estamos con el cultu que el cultu va a enfrentarse a Ulam con la quinta fecha de la División al C el futsal de la subacción del Fútbol de argentino y acá tenemos a Villa Malco Mira, mira. Está bien, Vélez, está bien, apretando. El con remate todas juega las de Juan. Juan, que es el número 8. En un tiro desviado sobre el palo izquierdo. Ahí sale Milla con que la pica. La, la, lo primero. Bien, de Pedro. L. Bien, Pedro. Pedro para Juan y ahí tenemos a los apóstoles. Ahí está. Ah. Juan, dice claro. Ahí tiene, mirá, mirá, mira ¿Sí el 8 de vuelta. La busca, ¿Sí viene, Juan. Busca, Upa, para Tomás. Está picante, está picante. Está atacando, está apretando. No está dejando. No lo está dejando 7 minutos de recién vuelta, pasaron. ¿eh? Atrás. Todo esto, todo esto, siete minutos del primer tiempo. Se va afuera, esa pelota. No, la, la... Robó a gusto. Lo robó a gusto el arquero que la devuelve hacia atrás, sale de vuelta abriendo muy bien la cancha. Bueno para Pedro. Pedro que lo buscaba Tomás. Y esto es lateral para villamalcón Ojo. Mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá. salga muy bien el arquero. Fuerte es que Vélez está jugando, apretando el acelerador con todo. apretan toda la línea, se adelanta, juega. Está picante, revista, ataca luego estaba dejando jugar casi nada, lo hizo Malcom. Y bueno, el fútbol es así: cuando juegan, están tan ah. al palo, tan al palo, tan la adrenalina. Yo siempre digo: de la línea blanca para adentro, está todo bien. Ellos son los semidioses y así se arreglan: se pelean y se arreglan. Eva Vélez. La pelota pega en el lateral el Pica la pelota Ojo Apreta, apreta, apreta. Apreta, Está bien, está bien. Es normal. Es un partido normal de, es un partido normal de futsal donde tienen un ritmo muy, muy fuerte en estos primeros minutos del primer tiempo. Con la pelota sale desde atrás un poco tratando de abrir, pero tiene pero la vocación. A ver, a ver, a ver. Bien, el arquero de Vélez sale tranquilo. Parecía una, una jugada de riesgo, pero no fue así porque el arquero de Vélez vio la jugada previamente, leyó bien, se tiró y cerró. Ahora, esto es un corner para la visita. No, lateral, perdón Pasó toda la pelota por el área Saque de arco para Vélez Arranca Vélez de vuelta Desde atrás, otra vez con la presión bien arriba, tocando un toque Se le fue Lamentable se le fue. discute el banco de Vélez con el juez. Pues, bueno, claro, están, están todos muy al palo y están todos ahí al lado de la jugada. Ah, todos, todos tienen diferentes miradas, miradas. miradas e intereses sobre cada pelota. Porque esto se juega, es al segundo, esa jugada por jugada, pelota por pelota. Ah, ¿Y usted qué dice Federico? ¿Cómo ve? ¿Cómo piensa? ¿Cómo se siente? Está, está, bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno el partido sentísa, Bien, bien, bien ¿Cómo está tu tío? Espectacular. Está espectacular Un gusto, lo trajimos a Álvaro Lo hemos, lo hemos hablado, mencionado Sale, Vélez de vuelta, otra vez con la pelota, cruzada, la tapa, la para, muy bien el que dice Malcom. La pelota se va afuera y cruza el pie. Justito cortando una jugada peligrosísima. Arranca Vélez, dame el caferito, si no sabe qué hacer. Esto es así, sale Vélez, ahí la tiene. Federico, olvídate de esto. No lo voy a partir. ¿no? ¿Ah? No olvídate. Este. Agustín Cáceres, ¿no? Agustín Cáceres. Mandrino Estos son jugadores que chatan hace un montón Mandrino sí, Paco. Paco Ferreira Paco Ferreira ¿Te acordás? En la época de la pandemia que hicimos El tablón show, El tablón El tablón de Paco Ferreira Joel El número 3 Joel Joel, Paco Ferreira El 7 que me Agustín Cáceres. un partido de futsal lleva mucha organización y lleva mucha responsabilidad sí, no, por obvio. parte del local vos de médicos médico, y demás. vos que has sido delegado del de No, es, una, es, es un laburo, es un muy, laburo. Muy, muy grande tienen que encargarse de todo que no falte nada, que no falle nada acá están trabajando Sí falta falta contra Facu Ferreira lo buscaba a a, a Agustín Le está pidiendo el celular, eh, pues le dice, dame tu celular, te mando el Whatsapp, y por Whatsapp te mando la tarjeta amarilla. Muy bien, muy bien, y atrás, a gusto. La tira afuera. Lo buscaban, a Mandrino, no llegó. Todo esto ya queda arco para Villamal con la visita. Un club de Palermo, de la zona de Palermo. Cabecea Joel. La cabeza. A busca Agustín. Joel de vuelta. O pelota para Villamal apretaba Joel, sigue siendo la pelota para Villamalcón. Haciendo de las suyas, seguirá teniendo el tablón. Váyase dice a que lo tiene en la casa. Dice que lo tiene en la casa. No lo puede. Está correr. hecho mierda, pero dice <ríe> sí. que lo tiene en la casa. No, pero se lo vamos a ir a buscar. Lo vamos a ver. ¿Te, ¿Te, ¿Te acordás del tablón? Durante la, pandem la pandemia, la pandem contá, contá. Durante la pandemia hacíamos un con los distintos jugadores de Vélez. Y en la pandemia cada que estaba, ¿se acuerdan? En la primera etapa estábamos todos solos, encerrados en casa. Él, este, parafraseando a la película esa del tipo que se queda solo en una isla y le hablaba una pelota, entonces agarró e inventó lo del tablón. Y le hablaba el tablón y lo tenía ahí. Y yo le dije que, me, que lo quería para mí. Si lo va a tener abandonado. Dos amigos de la hora de Hurlingham, ¿quiénes? Sebastián Giroma. ¡Qué capo que soy, Sebastián! ¡Oh! Russo Ruso González, acá estoy acompañando como siempre, los quiero a Besis, me pone, anda, Besis Mira, no te puedo decir lo que estoy pensando al aire porque sabes que nos echan a todos ¿Cuándo ¿Qué? volvés a dirigir? ¿Cuándo volvés a dirigir, Ruso? El tránsito, ¿eh? Ah, no, el tránsito, qué malo, yo Ruso, Mira, en algún partido te vamos a localizar porque lo que he aprendido con él sobre cómo influye el carácter de un árbitro en un partido de fútbol, no tiene nombre la clase que me ha dado el ruso. Siempre ha tenido razón y se mata la risa. Atorrante. Ah, ¿Qué estás comiendo, Russo? A ah, no muy temprano. Mirá, ojo. Mirá. ¡Oh! ¡Qué grande el arquero de Vélez! ¡Con la mano derecha! ¡La desvía por arriba del palo de la tira el córner! ¡Córner número! Córner número 663, si te lo crees. Villa con Hincha, en una jugada Pero beneficia en un corner. Vamos a ver qué pasa Al medio, tira bombazo La pelota se le va muy mal Yo si en dos minutos no le vuelvo a poner al bubi Le, le empiezo a gritar ¿eh? Che, a para el bubi che. Muy lindo partido La verdad que es una alegría Que en Vélez no reciban con este espectáculo De futsal. Impresionante, ahí sale, vele desde atrás, de vuelta, abriendo toda la cancha, volviendo, volviendo ahí atrás, cuidado, no se te escape, cuidado, cuida la pelota, la cuida, la guarda, muy buena delantera, Villa Malcom, Que en dos tiempos baja la pelota y ya la mandó, ¿qué pasó? Ahora qué cobró ah, falta, corren una falta. Ya. En falta, ¿cómo estamos? Ojo, ojo, Vélez, porque estás con quinta falta, Vélez, ¿eh? Estás con quinta falta. Cinco faltas para Vélez, cuatro, cuatro faltas para la visita Ay, para Villa Malcon. ¿A dónde, pa? Que no veo. Allá, nene, allá. ¿Para qué te traje, nene? ¿A dónde, pa? Que no veo, pa. Vamos oh, la calle de la Nona Polola, ¿te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Las cosas que hemos visto, ¿eh? Por favor. A ver. Vale, Vélez, oh, Correla, oh, cuidado. ¿Quién es? ¿Quién es el 16? Dale, Manu, Manu, Manu. Manu, Manu, Manu, Manu. para Juan. Juan para Pedro. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, Pedro. Date vuelta. Bien, bien, bien. Para bien. Tomás. Tomás bien, de vuelta bien. para Manu. Se viene el gol de Vélez. Se viene el gol de Vélez. Se viene, se viene. Upa. Bien. Bueno, su lateral y se prepara... Gabriel Alessio dice, no joda, Ruso Tomate, dale, dice <risas> A puros mates, dice, y temprano no, no, Dice que Esperá. Dale la bola, dice, Concentrando para mañana que jugamos Concentrando para mañana que jugamos con Plaza Urquiza Nosotros hoy estuvimos, estuvimos. Hoy estuvimos en Plaza Urquiza a ver. Se viene mirá. ahí está. Uy, por favor. El remate fue de Juan. Otra vez sale desde abajo. Vélez lo está. se Bele, le va de afuera. Lateral, Vélez. Faltan 6-34. Ojo chicos, Vélez. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos bien, sí, bien. estamos bien Juego le dice el juez Ah, brodeles, hacia atrás Ya cruzaron la pelota, están de vuelta Mirándose, la con una eh, Eso de pasársela de una punta a la otra Medio complicado, ¿no? sí, El remate mejor. de Pedro Pedro, se tiene fe, Pedro Tiene un tiro de media distancia Es medio complicado de un lado al otro Porque sí. tenés los poderes con ahí, ¿viste? Está bien, lo que pasa que, que Sí, es tal cual vos es, decís Es complicado Pero, a ver tienen algo preparado Ah, juega preparada para Juan Se viene con lo van a parar Manu Tomás, Manu La recupera Vélez con Juan Juan la va a abrir Abril, con Pedro mira va a abrir con Pedro, la abrió con Pedro Ahí está el remate de UPA Muy bien Pedro Muy bien Vélez Y Vélez o sea, quiere... Cuando sacan el lateral acá, se te un poquitito para Sí, atrás. sí. Sí, porque si no se van a llevar puesta la cámara. Ah, y, sí. y si no, nos van a putear. Claro, no, pero... es decir, loco, saca la cámara. A ver, a ver, a Madúa, frenar. Mira, sale el arquero de Vélez, hasta media medio cancha. ojo ¡Oh, bien! Medio que se desordenó la cosa. Hubo desconcentración ahí, ¿eh? Claro, porque en realidad la jugada parecía para una falta. Entonces medio como que se quedaban expectantes qué pasaba. Entra Bubi. Ah, está, está el jugador de Visa Malcom todavía en el piso. Esperemos que lo vayan a atender. Y que esté todo bien. Arranco. La camiseta de B se tiene, qué trapear <risa> Ah, no, eso era para. Eso era para otra actividad. Y bueno, acá estamos. Y acá estamos, porque nos gusta el fútbol, porque somos futboleros, porque nos apasiona el deporte, porque nos encanta el futsal. Y UBI le dice: Pará, para que lo hago yo. A ver. Sale, Vélez, desde atrás Uy para Maxi, Maxi va tocando Se están buscando, se están buscando Están tratando, se conectan Ahí la lleva el 9 el Bubi Uy para Franco, Franco Franco, Franco sigue para atrás Por el 2 Brian, Brian la el, con dos. El, pecho Bubi. el Bubi le pega, mirá Tira. Cristian Torre. No, de Bubi, tenemos queremos gritarte un gol. Sí, por llevarlo para Burlingame. Corner por ahí. ahí. por Pedro Díaz. <risa> Maxi Bravo, Maxi, para Franco. O Brian. Brian, Brian. Acá está el Bubi, ¿viste esto? Esto, acá tenés... Brian, acá lo tenemos Franco, el 11 Franco. Maxi Bravo, de vuelta para Brian. Juega Vélez, toca en el medio de vuelta para Bui. Bui lo va a buscar de vuelta al número 2 a Brian, Brian que va el remate y la defensa para Vélez, Vélez. Russo, ¿cómo ves la, la transmisión? ¿se ve bien? ¿se escucha bien? ¿está todo bien? dale, dame lo que hay dame lo que hay Russo Rusi hay ah, Rusi, Ay, Rusi. La tiene el Bubi, va a salir en el lateral. Tiro recto. La pelota desviada. el Remate fue. De Maxi Bravo. Todo esto el saque de arco para. Faltan cuatro. Cua si recién te enganchaste, cuatro. faltan cuatro minutos para terminar este primer tiempo. Apasionante que no sabemos por qué está en cero. Todavía. Pero... Bueno, en buena, buena faltan... jugada. Buena jugada de, de Villamal con saliendo de atrás. Sí, corre. Dice perfecto hasta que se puso a cantar Fede, dice. Me voy, me voy. Gabriel Alessio dice: Se ve perfecto, gracias, gracias. Lo que estamos buscando acá en Vélez, que todo sea perfecto. Perfecto hasta que se gusta cantar. Tres minutos. Tres minutos. La marca, ahí Tres allá. minutos. Maxi cero, bravo, cero. Maxi Bravo, Maxi. Ah, lo aprieta. Ahí está el Bubi lo aprieta. No, no, solo, solo se cae, solo. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo arriaron. Lo arriaron. Lo pusieron en la manga. Lo subieron al camión y la pelota la tiraron afuera. Lleva gente Villamal con él. Sí, sí, sí. Trae gente. Tienen, tienen ambiente de futsal que la que nos gusta. Hinchan por su equipo. Tiempo, tiempo pide Villa Malcon y vamos a aprovechar. ¿Para qué? ...esfuerzo de ingreso por única vez para trabajadoras y trabajadores de mil pesos... ...para personas jubiladas, 12.000, una medida para cuidar los ingresos... ...de más de 13 millones de personas del Ministerio de Desarrollo Social... ...monotributistas, trabajadores, amas de casa, particulares, las y los trabajadores informales... ...los reciben en dos cuotas, quienes reciben hasta dos salarios mínimos vital y móvil... ...personas jubiladas... Reciben este aporte extraordinario por la inflación de una cuota, quienes reciben hasta dos jubilaciones mínimas. Y sí, hoy estuvimos ahí en el club, en Urlingan, en la recorrida. Hablando con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Chavaleta la verdad que nos atendió muy amablemente, con un sol de frente, tremendo. A ver, Vélez está apretando. No, aprieta, Vélez, aprieta, Vélez, pero no hay falta, no hay falta. Se cae solo por el despliegue faltan 2 minutos 27, 0 0 5, 5 faltas tiene Belias, ojo 4, la visita salen de atrás intentan abrir la pelota se le va afuera se va a ir hacia atrás de vuelta bien, ordenó el juego limpia la pelota, se va afuera pero es lateral dos minutos mirá a Vélez, cualquier jugador que tanto te gusta no me gusta nada, pero bueno Cualquier jugador. Facu Ferreira. Manu, Facu. Juega, Vélez, juega, ¿Juiga, toca. Vélez, toca, quiere definir. Vélez quiere abrir el marcador. A ver si puede. O se lo abren. Juan. Uy. Bien la marca. Bien la marca de Villamalcón. Facu Ferreira con la pelota. Después le dice juegue. Va oh, a buscar a. Volvió a gusto, falta un minuto y medio. Dale, Vélez, dale, dale, que ahí va, sí, sí, sí, sí, lo corta, porque venía solo de frente, muy bien, muy bien, corta, bien, vamos, va, bien, está despierto Vélez, está muy enfocado, es un lateral para la visita, que lo hace el número 10, en Pero... este momento está mejor la visita que Vélez, ha mejorado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿se juega? Sí, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Un minuto Bien, se viene Manu Impresionante Vélez Un despliegue técnico, físico y está mejorando Vamos a ver cómo resuelve cómo sale el... 30 segundos Vélez lo tiene apretado Vélez está con las líneas muy adelantadas Y eso le ha dado resultado Pide tiempo, Pide tiempo Vélez Pide tiempo Vélez Faltando 30 segundos Y bueno, señores Mañana Mañana bien, seguimos bien. Mañana seguimos con el futsal Mañana seguimos con el futsal desde la cancha de Tapiales del Culto. Vamos a transmitir al culto que va a recibir a la UNLAM. Esa es la quinta fecha de la divisional C del fútbol de la Asociación del Fútbol de la, de, del futsal de la Asociación del Fútbol Argentino. Les vamos mandando un saludo cordial a toda la gente de Tapiales también ya mañana, nos veremos, creo que el partido va a comenzar alrededor de las 20 y 30 horas. Como decimos, un gusto muy grande estar acá en Vélez Arfil, en el Multifunción 2, siempre ordenado el club. Y hoy vinimos con algo más de familia, todos hinchas de Vélez. Le sale con todo, arquero, jugador. Vamos a ver cómo evoluciona esta jugada. Lo hizo faltando 7 segundos Esto va a terminar el primer tiempo en instantes Bueno, Vélez metió el gol Vélez metió el gol justo cuando terminaba el primer tiempo Gana 1 a 0, en un ratito volvemos. En 5 minutos, estamos de vuelta acá, desde el Multifunción 2, de la Malfitani, ahí se va la gente de Vélez al vestuario.